Hola que tal Fotonauta, en este video te voy a enseñar cómo subir Reel desde la PC con otro método completamente nuevo que he descubierto para ti Intro Y bueno Fotonauta, en un video anterior que lo puedes ver por acá o me parece que acá aprendimos cómo subir videos tipo Reel desde la PC a través del programa o la aplicación Desgram, que es una, es una aplicación que tú le instalas con el pie. Que tú instala en tu computadora sin embargo por alguna extraña razón a algunos usuarios no les funcionó esta aplicación así que te voy a explicar el otro método en caso de que no te funcione pero antes suscríbete al canal y bueno lo primero que vas a hacer es instalar en tu teléfono la aplicación tu teléfono o your phone tiene este icono que está acá y es una aplicación que viene instalada por defecto en windows 10 o en windows Once. Una vez que la tenga instalada en tu teléfono, pues sigue los pasos para sincronizar lo que sería de forma remota tu teléfono con tu computadora. Ya yo lo tengo, le doy un clic acá y si te fijas, todas estas aplicaciones que tú ves acá, todas estas fotos, mensajes y demás, corresponden a mi teléfono. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a suponer que yo tenga un video ya prehecho en mi computadora para un reel. Eh, lo que hago es voy a la aplicación que se llama mis archivos, que es esta. ¿El lo ves, elijo almacenamiento interno. Elijo aquí la carpeta donde voy a guardar. En este caso quiero guardar en documents. Y aquí elijo Instagram. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Vamos a suponer que yo tenga. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el video? Vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver redes sociales reels y vamos a suponer que yo quiero pasar este vídeo <risas> bien sería este ya como convertirte en horror usando photoshop paso, paso número uno ok entonces fíjate lo que voy a hacer voy a poner esto acá y voy a poner también esto acá bien sería este, este es, sí, creo que es este. Entonces, um, busco la mis archivos, aquí está, en Instagram, como lo ves acá, la carpeta que yo quiero y simplemente y arrastro y suelto. Miren cómo automáticamente este archivo comienza a pasarse bien y listo entonces pongo esto en pantalla completa y ahora abro Instagram ahí está me dice aquí algo muy importante que yo tengo activo Instagram en lo que sería mi teléfono que tengo que restaurarlo para que se pueda ver acá le doy que sí y automáticamente eso es lo que hace y ya lo que sería es ahora darle un clic al icono de más y aquí tenemos el video que estaba en mi computadora y ya lo pasé literalmente a mi teléfono. Bien, ahí está. Lo selecciono, elijo por ejemplo Reel, busco ese Reel. Ahí está. Agregar. Hago todos los efectos que yo quiero, como, lo es, como si fuera un teléfono. Elijo Ver. Le doy a siguiente. Si tengo el copy hecho aquí, lo escribo. Recuerto foto igual. Y ya cuando esto esté listo, ya lo que sería es subir esto, darle a donde dice compartir. Y ya voy a poder ver previamente. Si paso aquí ahora, mi teléfono eh, no puede abrir esta aplicación porque está siendo usada. Pero si le doy un clic aquí, ¡pam! vuelvo entonces a recuperar por así decirlo lo que sería instagram y ya pudiera ver aquí lo que hice vamos a ver el reel mira que aparece aquí como borradores porque todavía no lo he subido ni lo voy a hacer porque ya yo lo tengo ya aquí me aquí el video. ¿Cómo en usando photoshop y listo esto era todo otra vez que con pocos pasos nosotros podemos también desde nuestra computadora subir un vídeo para nuestro reel espero que te haya gustado y como siempre te animo a que te suscribas al canal que compartas siempre añadimos información de valor vinculada con la fotografía el photoshop y el vídeo dios te bendiga mucho y chao chao